bate ¿Cómo te sientes aquí en los premios? ¿sí? Todo bien, gracias a Dios, de verdad. Gracias a Farroco, que fue una de las de la personas que tuvo la iniciativa, que participa con él aquí en la alfombra y en el, el, el tema nuevo que tenemos: Maniquí a cantar? Rimis. Se sí, llama Canta Maniquí Rimis. El sí, se vamos, a, vamos a cantar el tema en los premios. Para ti será un honor eh, hacer un, eh, una canción y en un premio internacional. No, me siento bien, súper agradecido porque me tomaron en cuenta de que haga esa canción con él y de verdad estoy bien. Sí, para dicen que tú vas a ser el próximo artista internacional, igual eh, muchísimo más lejos que muchos que están ahora. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, para romper.